como primer punto a subrayar que desde el punto de vista cultural se hagan políticas que incentiven el, el valor patrimonial y que, cuál es el significado eh, para, inclusive para entender la biodiversidad, cuál es el significado de, de esos fósiles, del pasado en, en, en los territorios. Eh, también, eh, digamos, las agencias que subvencionan y que forman a los futuros paleontólogos, eh, también es importante. Así que siempre llegamos a, a lo mismo, a políticas de Estado, eh, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito de ciencia y técnica, eh, todos estos ámbitos deberían promover eh, digamos, la capacitación, eh, no solamente en el aspecto bien académico, donde hay paleontólogos, inclusive hay carreras académicas, sino también como una salida laboral en la parte técnica. Eh, eh, todo esto eh, es una larga tradición en la Argentina y eh, de hecho hemos tenido conexiones con distintos países en, la, en Sudamérica. Eh, el hecho de tener eh, reuniones académicas de larga data han eh, permitido que otros países como Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, eh, han podido, este, digamos, reforzar sus ámbitos académicos en el área paleontológica.